Hola bueno, gente de YouTube, hola bueno, gente de YouTube, como están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción, una video de reacción por un comentario que acaba de dejarme acá un seguidor que ya ver dónde está, acá está, que vio que reaccione a este, que es un video de no mames, que es un video de no mames, que si se eh, Killer bien está demente, ¿ok? Yo ya sigo esta cuenta así y todavía no he visto ese video. Y ya he reaccionado a varios suyos pero los he borrado del canal porque me lo tenían bloqueado en algunos países. No lo sé, pero bueno. Así que tuve que borrarse el canal y bueno. Ahora voy a lesionar a este y a ver qué onda. ¿Por y... qué me... me recomienda tanto? Y adiós. Mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana, mañana, mañana, mañana. hola, Mo. están violando a tu hermana. ¿Podrías bajar el volumen? ¿Eh? <SILENCIO> ¿Podrías bajar el volumen de la música? Estoy tratando de ver por, no? <SILENCIO> por, no te pongas esponja. Baja el volumen de tu maldita... ¡Qué! <risa> Bájale del volumen, tu maldita caca. <risa> <risa> ¡Ah, la musiquita de Farren <risa> <risa> <risa> <risa> Cuando no cago lo suficiente, me duele el gano Y tú no quieres que yo... <risa> <risa> Hasta luego. Hasta luego. <risa> El frijol imbécil, cállate puto narrador. Detective Pikachu, buenos días. <risa> Algo me dice que no hay huevos en la tienda. No, ¡Qué No sí. tenemos aquí! Nos informaron de múltiples este maricones besándose en esta fiesta. Fue el primero que tenés llamado. ¿Sabes a quién le pertenece sí, sí. esta nariz? ¿Eh? No te pases de chistoso, no comedia. <risa> ¡Por Dios, qué, qué rico! Se ¿Eh? masturbaron en veces. Oh, oh. Ay dios, no, no, puede ser un push si sin tener referencias a algo sexual, así es. con malas velocidades y todo eso. Son cadáveres de muertos. ¿Qué? ¿Están muertos? Jaja, <risa> <risa> <risa> así es. <risa> este casquillo de bala es propiedad de Mr. Pin. <risa> Lavate <de> el culo. <risa> <risa> ¡Salgan del auto y saca tu teléfono. Lo siento, oficial, por favor no me lastiguen. Ay, perdón. ¿Qué <risa> haces aquí, vegan? No puede un ciudadano comer chinos ahora. ¿Qué no. asco? Adiós, <risa> morcón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hice? Solo fue un mal sueño. ¡Soy libre! ¡Qué <risa> eh, bueno, todavía! No ¡Es yo. un mirón malicioso! <risa> No. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Crees que esto es un juego? ¿A qué estabas pesando anoche? ¿Qué Tú, mamá. ¿Qué carajo? ¿Cuál es el problema? Cuate, mate a un grupo ¿Eh? de otakus. Ahora el mundo es mucho más feliz sin ellos. Más feliz sin en otaku. Entonces, yeah. deja de ser impotente aquí de río. Ah, esa mierda te va a la Más vale que me tengan una buena comida en Venezuela. Oh. Espera. No me has pagado en mil meses. Me vale, Tito. Oye. Oh, Regres <risa> aquí, págame. ¡Chintao! ¡Ven sí. aquí! Él dice que tu comida apesta a mierda. ¿Eh? Conviértelo <risa> en su sitio. ¿no? <risa> <risa> <risa> ¿Qué Ahora ustedes, Gilipo, ¿alguien me puede dar una explicación por ya, qué ¿cambio? las ventas de Coca-Cola están bajas? <risa> es por todos los anuncios anti-porno en la televisión. Uh, nunca transmiten a requetón. Eso no es justo. <risa> <risa> ¿Eh? Espera. Tengo una pregunta. ¿Acaso soy el trolazo elegido para ser despedido? Cállate, cagada. ¡Ah! Oh. Hola. ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? <risa> no es contra la ley que un policía beba ¿Eh? leche Bye, durante el día. No. ¿Sabe? Es mucho más feo en pelotas. Oh, oh. Sé que el auto de lujo okay, que tiene las bye. ventanas rotas también te pertenece. lo pelotudo. Y bueno, ¿por qué no te presento a mi pollo? <risa> ¿Qué mamada? ¿Quieres ver mi pollo? No, no, no, no. ¿Cómo puedo verlo si está a un lado de mi cabeza? <risa> Nada mal, pero mi pollo es más grande. <risa> mi equipo ha estado conmigo en mi cama. Hace 10 años ya los eligieron a ellos y a mí en la academia de Putas. Ellos se graduaron con altos tacos. Nos trabajamos tres turnos diariamente, acumulando un total de 15 medallas de honor a la paja. Claro, hemos perdido a muchos compas. <risa> no. Pero esta información te la llevarás a la verdad. <risa> Puto. Lo lamento, creo que me quedé dormido un momento Vamos a dejar una cosa clara Anoche fue una fiesta Esta noche será ultraviolento ah, bueno. ultra Ultraviolento Ultraviolento Ultraviolento ¡Más que quita copia de ¡Eliminados! baja tu arma ahora! ponla en el piso ya! Esto no va a terminar así. <risa> <risa> <risa> ¿Es verdad? <no? risa> ok. A ver, ¿hay algo más? Y terminó ese es otro vídeo ¿no? ok buen vídeo me recomendaste señor no lo que se llama no sé y ok hay en... un rat de juego porque sea otro vídeo acción de este ok o no sé porque sé que los cantantes de rat tienen su propio copyright y ah, no estoy seguro una... bueno eh, esto ha sido la reacción de la verdad muy buen vídeo me recomendaste <risa> ahora sí, me reí bastante y ok está muy buena la edición de yo estoy suscrito a su canal no enlace muy bueno youtube hispano y ok si te ha gustado este vídeo puedes darle una me gusteada compartir suscribirte a este canal para más reacciones como este y ok yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego bye